Horóscopo de Sagitario para hoy. 19 de marzo de 2018. Hoy tendrás el corazón a flor de piel, y todos podrán verlo, especialmente tu familia. Es un día de renacimiento para ti, en el cual profundizarás las cosas para solucionarlas. La orientación del día creará algo de intensidad emocional y quizás algo de conflicto que te ayudará a poner todos tus sentimientos sobre la mesa. En la descripción del vídeo,